Bueno, pues muy buenos días. Nos encontramos hoy en Soria en una visita que tiene un doble motivo. En primer lugar, es visitar eh, unas eh, nuevos equipamientos que se han instalado en el Hospital de Soria, eh, la resonancia nuclear magnética nueva y el TAC de 40 cortes, y ver cómo, está, cómo evoluciona el estado de, de las obras una vez eh, realizada la, ya la demolición. Que estaba, ...que estaba realizándose... ...y en segundo lugar también tiene, eh, tiene otra misión... ...y es que quiero visitar eh, la unidad de salud bucodental... ...precisamente porque mm, Soria vuelve a ser otra vez ejemplo... ...de lo que queremos para el resto de la comunidad... ...y es que aquellos pacientes... Eh, con ...niños sobre todo infantos juveniles... ...con trastornos eh, del espectro autista... ...o con trastornos eh, eh, de hiperactividad... ...que necesitan eh, sedación... ...para poderles eh, realizar... Eh, ...las acciones de salud bucodental... ...en Soria ya se está realizando... ...y por supuesto supone nuevamente... ...un, un ejemplo de lo que es un área integrada... ...y es decir que los... Eh, ...los dentistas, los odontólogos que son de atención primaria... ...vienen al hospital junto con los anestesistas... ...para realizar la sedación de estos niños... ...y nos parece enormemente importante... ...y es una experiencia que quiero trasladar al resto al resto de la comunidad. Como saben ustedes, el tema de las infraestructuras sensorias ...es un tema importante, estamos... Eh, ...para este año tenemos previsto eh, un desembol un, una inversión... ...de 13 millones y medio de euros, que se concreta... En, en, ...en continuar las obras eh, del de, de, de Hospital Santa Bárbara... ...con la nueva construcción de ese bloque... ...y además en lo que va a ir incluido... ...la unidad de hemodiálisis y la radioterapia... ...y tenemos en marcha, eh, cuatro, en distinto grado de ejecución... ...hemos impulsado cuatro centros de salud importantes... ...el Centro de Salud de San Leonardo de Llagua... ...el Centro de Salud de Almazán... ...el Centro de Salud del Alburgo de Osma... ...y como no, el Centro de Salud Soria Norte que ya tiene aprobado el plan funcional y estamos pendientes de que el Ayuntamiento de Soria haga sus deberes y, re, y, y vuelva a reiterar la cesión de la parcela que caducó en el año, dos, en el año 2016 para poder proceder a eh, licitar eh, el proyecto de ejecución y eh, la dirección técnica de la obra.